Hola ¿qué tal, soy Serio Games y hoy les traigo un análisis corto de Blood Famous, específicamente de la versión de PC El estudio sevillano cumplir con lo prometido y regala una experiencia al estilo Hollow Knight pero mucho más oscuro Por el precio de 22 dólares o su equivalente en euros nos brinda un exquisito diseño pixel art que brilla mucho en los enemigos, aunque no tanto en los niveles El juego ofrece un estilo de lucha que se asemeja más a God of War que a los Metroidvania convencionales su música no me ha terminado de convencer y en ciertos puntos los escenarios me parecen muy vacíos. Pero su lore, cada diálogo, cada texto es una joya que merece la pena. Ambientada en ese estilo eclesial ha pegado a la tradición española. Pero llevándolo a un extremo oscuro que concluye en una obra digna de ser jugada. Su jugabilidad es buena y su dificultad no es para cualquiera. En términos generales es un gran juego por un excelente precio. Si no lo estás jugando todavía no sé a qué esperas. Recuerda darle like y suscribirte para ver más videos como este. Muchas gracias por tu compañía y nos vemos la próxima.